Pues con respecto a la polémica generada en la base 465 a Alcoroches, eh, simplemente... Decir que el gobierno de Castilla-La Mancha lo que está haciendo es cumplir de manera escrupulosa eh, lo que son los informes técnicos, los informes que, que marcan eh, la ubicación ideal para la instalación de la base. Eh, en el gobierno de Castilla-La Mancha tenemos muy claro que los informes técnicos son importantes y que desde luego no hacer caso a ellos tiene una calificación que es penal, que es la de la prevaricación. Por lo tanto, cualquiera que esté pidiendo que no se haga caso a estos informes, lo que está haciendo es animando a que eh, se practique eh, prevaricación y desde luego no lo vamos a hacer en el gobierno de Castilla-La Mancha, eso no se va a hacer. Por otro lado, eh, ante las últimas declaraciones eh, sacadas eh, por parte de una plataforma, eh, quiero decir que mostrar mi apoyo más eh, absoluto a Toño Arranz, delegado de la Junta en Molina de Aragón, y desde luego a los siete alcaldes que ya han tomado posicionamiento diciendo que comprenden, entienden y que desde luego están de acuerdo con el eh, informe técnico, y desde luego, como no puede ser de otra manera, eh, apoyar, a estos alcaldes porque realmente están mirando por la comarca, exactamente lo mismo que está haciendo el delegado de la Junta en Molina de Aragón, que en todo momento lo que ha hecho ha sido mirar por la comarca, mirar por el bien e interés de la comarca y desde luego trabajar para que eh, el desarrollo de, de esta comarca sea el que tiene que ser.